al presidente y al teniente alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, y bueno, una noche espléndida, ¿no?, para celebrar esta edición, ¿no?, de este festival flamenco de San Pedro Alcántara. ...una noche espléndida, un, de verdad un espectáculo maravilloso... Yo, ...yo de aquí quiero felicitar a la Junta Directiva... ...de la Peña Flamenco de San Pedro... ...porque realmente hacen un trabajo magnífico... ...y yo creo que el fruto y el resultado... ...lo estamos viendo esta noche... ...en un marco incomparable como el Alcolera... ...el Centro Cultural del Ingenio... ...yo creo que ha sido un acierto... El que, ...porque yo creo que para los artistas realmente... ...contar con unas condiciones... ...que realmente puedan desarrollar su arte... Y, ...y como decía anteriormente... ...destacar el hecho de... ...todo lo que hacen por el flamenco... ...que es parte de la cultura andaluza... ...yo quiero, de aquí quiero felicitar a su presidente... ...quiero felicitar a la Junta Directiva... ...y animarles a dec, y decirles que van a contar... ...con la colaboración de la Tenencia de Alcaldía... ...de San Pedro, de intento Marbella... ...no solo para el Festival Flamenco, sino... ...todo el año en cualquiera de las actividades que realizan ...porque realmente se lo merecen... ...y yo creo que es una asociación cultural... ...muy importante ya no solo en San Pedro... ...sino yo creo que en todo el municipio... ...porque hace una labor encomiable. Bueno ¿cómo se está desarrollando la noche, la velada? Pues fantástico, como, como, como se espera siempre no que, que sea ¿no?... ...un día especial, un sitio especial... ...la gente contenta porque ya hemos eh, escuchado por ahí ¿no?... El, ...los comentarios de que incluso mejor que en el colegio... ...porque incluso el artista como ha dicho don Javier... ...el artista y el público en general lo agradece ¿no?... ...el silencio, la comodidad, aire acondicionado... ...y el bar aparte, ...que para el bar siempre hay tiempo ¿verdad?... ...pero vamos lo fundamental es que... ...se consigue lo que se quiere cuando se trabaja... ...y 100% contento porque están, están respondiendo los artistas... ...el público contento que es la finalidad nuestra... ...escuchar flamenco y, y mejor que se escucha aquí en la azucarera... ...alcoholera, eh, imposible que se escuche mejor... ...bueno, quedan ahora los grandes, porque viniste a la tele... ...y aunque todos son grandes, como lo anunciaste... ...pero nos queda Jerez Sano, que va a dar mucho que hablar, ¿no?... ...bueno, sí, eh, yo, mi cantador, eh, de los que me gustan a mí... ...que mueve, que, que llega acá, un ha sido Rubito de Paraca... ...acaba de cantar, ¿no?... ...también hemos tenido a Pepe Lara, el nuestro de, de siempre... ...el compadre Jerez, que ha sido muy bonito... ...nuevo, no es lo que yo esperaba realmente... ¿no? ...yo esperaba más movimiento en el escenario... ...pero yo le dije a, a su representante que trajese... Eh, que ...algo distinto, ¿no?... ...que fuera más... Eh, ...más a lo que hemos escuchado, ¿no?... que yo esperaba un poquito más de baile, ¿no?... ...pero vamos, contento porque a la gente le ha gustado... A la gente está contenta... ...como digo, Rubito de Pala ha terminado... ...que ha sido un éxito eh, eh, en sus líneas... ...y nos queda la segunda parte que ahora será... ...Vicente Soto el Sordera... ...con el guitarrista Vicente Santiago... Y por supuesto, el colofón, Antonia, Antonia Contreras y Juan Ramón Caro, que, que es un fenómeno. Para hincharse pa de Cucha flamenco. Pero Javier, para bueno, a mí un poquito de todo, es decir, yo es decir, estoy intentando inicia, iniciarme, pero realmente yo lo conozco al maestro Apepe, conozco a la Peña Flamenca de Marbella y realmente mi compañera Carmen Díaz, que es socia, espero ser socio pronto, y poco a poco ir implicándome, a mi mujer le gusta mucho más, pero yo de verdad hoy, la verdad es que te pones los vellos de puntas, porque realmente, momento, sobre todo porque sale del corazón, ¿no? sale, sale de dentro y eso es muy importante y además parte de la cultura, como decía anteriormente, parte de la cultura, andaluza y, y yo creo que ahí tenemos que estar apoyando y disfrutándolo. El flamenco acerca. Sí, sí, sí. El flamenco marca cercanía, cariño, conoce gente y, y los que lo ven desde fuera como solamente un espectáculo, luego descubren que hay algo más, que sí. hay, hay la parte humana, que es A lo mejor. que realmente tenemos que buscar. ¿no? Además del arte, del cante, del flamenco, hay que escuchar esa cercanía escuchar entre amigos, se disfruta, se disfruta. Cuando se van conociendo a... Y a la gente que va conociendo el flamenco, aprende también a, a querer a la gente del flamenco. Al flamenco y a la gente del flamenco, que es lo importante. Y vamos a estar en esa línea. Muchas mucho a don Javier que esté aquí. Hay que y, dar, a que le la, y la a, ayuda a nuestro presidente. La ayuda que me ha prometido, que haré, haré uso de esa promesa. Claro. Por Mira, supuesto. <risa> ya he sí, además está, gra está grabado. Enhorabuena. Gracias, enhorabuena. Muchas enhorabuena. gracias. A ustedes. Bueno, la verdad es que tenemos... ...nos encontramos aquí en familia, entre amigos... ...y es una persona entrañable... ...que nosotros siempre que venimos a La Peña... ...siempre está con nosotros... ...siempre pues nos puntualiza alguna cosita... ...nos enseña... ...y aprendo con ellos la verdad... ...porque son de los grandes y que conocedores... De, ...del mundo flamenco y usted es uno de ellos... ...así que de verdad... tenía que poner el micro una vez más, ¿no? ¿Cómo se Hombre, se el, el, el flamenco pues es una cosa que nacía... ...¿verdad, eso... El flamenco, el que canta flamenco es porque Dios se lo ha dado, porque eso se nace, eso se nace. Pero tenemos la, una hay una práctica y después. Tenemos, por ejemplo, como nosotros ahora mismo, en la peña flamenca tenemos a Pepe Ortega, ¿eh? tenemos nuestra escuela y es el que nos va educando cómo se cante, cómo no se cante. Pero que cante flamenco eso es nacido. ¿eh? ¿Cómo está viendo cómo se está desarrollando esta edición de Festival Flamenco de San Pedro? Muy bonita, muy bien. Muy bien y había que había un cambio. Lo están dando todos los artistas ahí en el escenario. Muy bonito, muy bonito. Ahora mismo acaba de cantar Rubito de Paralo, a eso precioso. Y después pues tenemos una joya porque yo esto no lo había visto nunca el, el teatro que tenemos aquí. Esto, esto es una maravilla. Un lujo, ...esto Es un lujo tener esto. Entonces hay que aprovecharlo. Están cantando. Encantado. Yo bueno yo estoy encantado. Yo es la primera vez que vení aquí a, a pesar de que llevo ya 60 años viviendo en San Pedro. Y yo nunca había visto lo de esta noche. Y esto es una joya aquí. Esto, esto es precioso. Esto es una categoría lo que tenemos nosotros aquí en San Pedro. ¿Qué tipo es el palo que te gusta del flamenco? ¿Qué te gusta? Hombre, yo lo mío, el del palo de flamenco me gusta todo. De hecho, lo canto todo. ¿Verdad? Pero lo mío está por Rafael Farina. Yo, Rafael Farina. ¿Un estribillillo alguna cosita ahí para poner broche Yo, de oro, yo ahora, no mismo, ahora, ahora mismo no me atrevo, no me atrevo. No me atrevo, te... Elena. Tú sabes que nosotros dos. Que nosotros dos tenemos un proyectito hecho, ¿te acuerdas que te dije que íbamos a al estudio, vamos a hacer unas cositas? Y entonces ese día, sí, ese día yo te voy a hablar del maestro de Farina, de los empiezos que tuvo este hombre con, con, concha, con concha Piqué, ¿verdad? Y, y entonces yo te voy a hacer todo lo que tú quieras de Rafael Farina. Todo lo que tú quieras. No, no, todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras. Venga, Elena. Me alegro, me alegro mucho de verte, me alegro mucho de verte. Mucho de verte. Época difícil, pero buena para el mundo del flamenco y para la difusión del mismo. Esta noche pues, nos trae aquí con las palmas del Hijo y el Cepa Núñez y también la guitarra de Vicente Santiago. Les hablo de Vicente Soto Varea. es Vicente Soto, el sordera, empezamos. Y ya está un ratito aquí con ustedes y poder aportar lo que yo tengo dentro de mí. Con mucho cariño para todos ustedes. Voy a ser los antes primitivos de Franco. Muchas gracias señores. Ahora voy a presentar a este maravilloso compañero que traigo conmigo en la guitarra Vicente Santiago, que es uno de los nuevos valores de la guitarra joven, y a dos grandes palmeros, dos grandes flamencos que quitan el sentido. Así que pido un aplauso para ellos. Yo voy a hacer romeras y cantiñas para todos ustedes. I uh, don't uh, uh. No, <laughs> y